La empresa pública Sarga, que como saben es la empresa con la que contamos para, para el despliegue del operativo de, de prevención e extinción de incendios, nos trasladó a finales de, de abril que había 27 de los, de los 80 puestos fijos de vigilancia que tenemos repartidos por todo el territorio que tenían algunas deficiencias eh, relacionadas con, con la prevención de riesgos laborales. Entonces, desde que se nos trasladó esa información, pues están buscando las, las soluciones para ponerlos en en las mejores condiciones posibles para que puedan entrar a funcionar pues a partir del día 1 de junio que es cuando tenemos que tener todos esos puestos activos de momento en mayo se han ido incorporando algunos de, de estos puestos pues en función de, de las necesidades y del riesgo que había por, por la época del año que, que era y a partir de, del 1 de junio pues bueno así así lo hemos trasladado no esperemos tener todos esos puestos ya con las correcciones necesarias para que sean para que cumplan con todas las ...normativa relacionada con prevención de riesgos y de caso, en caso de que alguno no llegue no o no pueda ser así, pues bueno, también hemos trasladado a la, a la empresa Zarga que, que debería buscar alternativas para hacer esa vigilancia, sino de la forma óptima que es utilizando estas instalaciones, pues con algún otro método alternativo, bien vía vigilancia a través de, de vehículos o, de, o utilizando otras instalaciones que se pudieran, que estuvieran en condiciones.